Hola muchachos, como ustedes habrán podido ver en eh, la última llamada del de señor Juan Carlos Reynoso Él hizo mención de mi persona Pero, eh, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo me doy cuenta yo de que todo el trabajo que estoy haciendo aquí en YouTube eh, Divulgando Omega Pro sacando la verdad a flote de Omega Pro, está funcionando. Pues bien, me doy cuenta gracias a que eh, el mismo señor Juan Carlos Reynoso hace mención de mis videos en sus llamadas corporativas. Y aquí es donde van a llegar muchos Omega Lovers a decirme... ¡Emanuela! Juan Carlos Reynoso está hablando de usted, ni que él entrara a, a, a sus videos a ver, a, a ver contenido basura. Pues bien muchachos, eh, sí está entrando y lo tengo comprobado desde hace mucho tiempo, pero como ustedes tal vez no saben, eh, durante esta llamada corporativa dejó muchas pistas, dejó muy en claro que estaba hablando de mí, de hecho yo ni siquiera estaba viendo la llamada corporativa, a mí me escribieron al WhatsApp y me dijeron, Emanuel, vio que Juan Carlos Reynoso está hablando de usted. Y yo así como, ok. Eh, me llegaron muchos mensajes de eso, entonces ya entré eh, en posterior a ver el, el, los videos. Y para que ustedes vean que lo que estoy diciendo no es mentira, aquí les voy a dejar algunas pistas que él dejó sobre que realmente estaba hablando de mí. Ah, por cierto, estoy estrenando micrófono. Espero que se escuche mejor. Y estoy estrenando también una mixer. <ríe> Ese efecto de sonido que ustedes vieron. Bueno, en fin, eh, vamos a ver las pistas que dejó Juan Carlos Reynoso en esta última llamada corporativa. A, a muchos incrédulos que creen que acá vendemos humo, no ya van más de 20 mil. Este fin de semana van a ser 21 mil personas que han viajado a estos retiros de liderazgo. Esto que Juan Carlos Reynoso menciona, sobre eh, que muchos incrédulos que dicen que aquí vendemos humo lo dijo con respecto a mi último video en el momento que él hizo esa llamada era mi último video eh, en el cual yo llevaba como título el metaverso de Omega Pro es humo y lo reitero, es así el metaverso de Omega Pro es humo uh -huh. señor Juan Carlos Reynoso el metaverso de Omega Pro es humo humo, para que le quede bien claro eh, y después dice que presume números de, de que el 20 20 mil personas ya han viajado eh, a, a, a viajes que ellos hacen, exóticos y todos estos vamos a ver o los números se contradicen o realmente la cantidad de personas que hay en Omega Pro es muchísimo menos de lo que ustedes dicen porque si esto es cierto, según sus propias palabras, la última vez que mencionamos el dato de cantidad de personas que habían en Omega Pro, ustedes decían que eran 2.5, después brincó a 2.7. Lo último que dicen son, es que son 3 millones de inversionistas en Omega Pro. Entonces, esto quiere decir que si de 3 millones de personas, solamente 20 mil han ido a estos viajes, Quiere decir que esto corresponde a un 0.7% de la población de, de, de los inversionistas totales de Omega Pro. ¿Qué número tan alto? ¿Qué número tan grande? O aquí usted está mintiendo con los datos de las personas totales en Omega Pro. O aquí hay algo que no cuadra, pero el 0.7% es un número que no le debería alegrar a usted, señor Juan Carlos Reynoso. Es un, es un número miserable. Es un número ínfimo. El 0.7. ¡Wow! 0.7 eh, por ciento. ¡Wow! ¡Qué número tan grande! Un aplauso para el señor Juan Carlos Reynoso. 0.7 de sus inversionistas van a estos viajes. Esto es lo que hace usted, señor Juan Carlos Reynoso. Tomar... Esta pequeña población que fueron los primeros que entraron, cuando Omega Pro comenzó, son los que están ahorita en, en rangos diamantes negros, diamantes azules, lo que ustedes inventan. Y usted necesita esto, usted necesita el postureo, usted necesita que, eh, resaltar eh, todo lo que sea viajes, todo lo que sea eh, posturear para llamar la atención de nuevos inversionistas. Pero el 0.7% de sus inversionistas, eso es un número alarmante y preocupante. ¿Ya? ¿Cuál es la, una fórmula que está dando resultado? Más de 900 diamantes solamente en Latinoamérica. O sea, el 0.03% de los inversionistas totales. Más de 20.000 personas... Con premios de viajes internacionales. Equivalente al 0.7% de los inversionistas. Más de 13.000 personas con ingresos superiores a los mil dólares semanales. Alrededor del 0.4% de los inversionistas. Gente, las matemáticas no fallan, hagan ustedes el cálculo. ¿Cuánto es estos números que dice Juan Carlos Reynoso comparado con los 3 millones de inversionistas que según ellos son los que tienen? Ellos están presumiendo una cantidad miserable. Sí, resaltan con videos eh, granditativos, videos donde quieren mostrar lujos de todos. Pero la población de Omega Pro que alcanza eso es menos del 1%. Muchísimo menos del 1% de los que ingresaron a Omega Pro son los que alcanzaron esos resultados. Y todo el resto, todos los demás son los que le están pagando a ellos esos resultados. No es humo amigos, es real. Por si no les quedaba claro de que Juan Carlos Reynoso le dolió que les dijera que es un vende humo, lo vuelve a recalcar. Y pues señor Juan Carlos Reynoso, usted es un vendehumo con todas sus palabras usted está presumiendo del menos del 1 de la población que alcanza esos resultados de la población de omega pro eso se llama hacer un vende humos lo que tienen que hacer ustedes es analizar su realidad porque cada vez que ustedes mis amigos mis famosos queridos amigos youtubers, no tienen que darse cuenta que cada vez que hacen ustedes un video que lo miran mil o dos mil o diez mil personas, les produce 20 dólares en ganancias. Y cada vez que hay una llamada, cada vez que estamos haciendo un lanzamiento de algo, nosotros vendemos 200 millones de dólares. Ok, señor Juan Carlos Reynoso, si usted dice que, en, que por esas visitas se ganan 20 dólares, yo le creo, yo le creo, pero le recuerdo a la gente que este señor... Eh, habla de los youtubers y habla del mundo de youtube como si tuviera conocimiento y es la persona que dijo que los youtubers no pagaban impuestos cuando un youtuber tiene que declarar ante la irs de Estados Unidos y cada vez que recibe pagos o recibimos pagos pagamos los impuestos entonces todo lo que dice este señor sobre youtube es cosas que él se imagina que él presume que él sabe ahora eh, con respecto a lo que nosotros facturamos que son 20 dólares según usted eh, yo prefiero ganarme 20 dólares de manera que yo no se los estoy robando a nadie que yo no se los estoy quitando a pedro para pagárselos a juan y que voy a pagar con cárcel por ese dinero que ganarme 20 millones de dólares 10 millones de dólares la cantidad que usted quiere, esté ganando pero que es dinero sucio ahora bien ¿Qué hace un ejecutivo como usted, señor Juan Carlos Reynoso, que está facturando millones, según sus propias palabras, discutiendo contenido que sube un youtuber que graba desde su cuarto, que graba con su cama de fondo atrás, que graba en una habitación humilde, como son sus propias palabras? ¿Qué hace usted, señor Juan Carlos Reynoso? Discutiendo el contenido que yo subo a YouTube. ¿Será acaso que... Vamos a ver si lo decimos con palabras que no suene tan feo. Si su cerebro fuera dinamita. La explosión no alcanzaría ni para volarle el sombrero a usted. Señor Juan Carlos Reynoso. ¿Qué hace usted discutiendo con un YouTuber? Preocúpese por llegar a diciembre. Preocúpese por poder facturarles a fin de mes a esta gente porque usted se está quedando sin dinero. Preocúpese porque ya estoy preparando los formularios de denuncia contra su persona. Y en el momento que Omega Pro deje de pagar, vamos a soltar ese contenido para que usted sea denunciado. Tanto en Estados Unidos como en todos los países de Latinoamérica. Ya tengo preparado la mayoría de formularios de Colombia, de Costa Rica y de El Salvador. Ah, y Estados Unidos. Entonces, no discuta con alguien que, no factura, que lo que factura son 20 dólares según usted. Preocúpese por seguir dándole respiración artificial a Omega Pro. Que siga vivo lo máximo posible, porque todo lo que usted está haciendo se le va a llegar a caer encima. Entonces la palabra, amigo, es ¿quién está vendiendo humo? ¿Mm? ¿Quién está hablando eso? ¿Quién está hablando eso? ¿Mm? El que está hablando mierda es usted, señor Juan Carlos Reynoso. No sé qué miedo le tiene de decir la palabra mierda cuando usted lo dice en todas sus llamadas corporativas. ¿Qué es lo que pasa? Que usted está vendiendo una shitcoin, un token que no tiene ningún valor, que el único respaldo es que va a funcionar en el metaverso de Omega Pro. ¿Dónde está el metaverso de Omega Pro? ¿Me puede pasar el link para yo descargar el software necesario para yo entrar al metaverso de Omega Pro, para crearme mi avatar? Para entrar a la oficina de Omega Pro. Que esa oficina que montaron en eh, las Maldivas eh, que enseñaron. Probablemente era un modelo 3D que subieron a VR Chat. Que simplemente era un cuarto. Un metaverso no es un cuarto, señor Juan Carlos Reynoso, no es una oficina. ¿Dónde está el metaverso de Omega Pro? Páseme el link. Páseme el software. Quiero entrar, quiero probarlo, quiero crear mi avatar. No existe, usted está vendiendo humo, señor Juan Carlos Reynoso, si usted está vendiendo algo que no existe, es porque usted es un vendehumo, así de fácil. Nada. Probablemente están siendo pagados por otra persona, para, para que estén hablando de nosotros. ¿Pagados por quién, señor Juan Carlos? ¿Usted me puede dar el nombre? ¿Me puede decir quién es la persona que me está pagando? Porque si usted no sabe, lo que usted está haciendo es simplemente decir algo, yo creo, yo creo que les están pagando, porque si hablan mal de Omega Pro, es porque les, le, alguien les está pagando, no porque no somos de las personas que, que usted les lavó el cerebro, su séquito de personas que lo siguen, somos personas pensantes, que analizamos y que toda la información que se nos da, la corroboramos. Como por ejemplo Pulse, que Pulse no existía antes de Omega Pro, que Pulse fue un proyecto fallido, fue un proyecto fracasado, de que querían eh, colocar música en una blockchain, crear como NFTs, pero de música, que no funcionó, porque la burbuja de los NFT explotó. Que todos los premios que mencionan no hay registro en internet de que hayan sido reales, que mencionan metaversos o, o videojuegos como eh, Axis Infinity, como Sandbox. Que las gráficas indican que están en números rojos. Que están a punto de explotar. Que mencionan Facebook. Se comparan con Facebook y con Microsoft. Cuando Facebook está perdiendo más de 18 mil millones de dólares gracias al metaverso. Porque es una tecnología... Que se supone que era el futuro, pero que no ha cuajado, ni, y probablemente no va a cuajar. Espero yo que sí, pero que no se, se guinden de esos estafadores como usted, señor Juan Carlos Reynoso. Entonces, todo este tipo de tecnologías son cosas que, que están en el limbo, que no funcionaron como... La, eh, los NFT que ya se descubrió que es algo que no sirve todos los proyectos NFT que, que habían en su momento hubieron N, NFT pregúntele a, a Logan Paul uno de los mayores youtubers que compró NFTs carísimos, que ahorita valen menos de 10 dólares son tecnologías que se quisieron crear que no cuajaron y Omega Pro está llegando demasiado tarde al metaverso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 Ahora, pues, como fundador y CEO de Icontec, realmente lo que me trae aquí, ahora pues, como fundador y CEO de Icontec, ahora pues, como fundador, fundador. No, que no era usted fundador de Icontec, señor Juan Carlos Reynoso. Esta entrevista tuvo lugar en el año 2019 y usted con sus propias palabras dijo que usted era el fundador de IconTech. Vea cómo las mentiras que usted dice caen por su propio peso. Ya fui contratado para trabajar por cuatro meses como CEO, invitado por una persona de mucha experiencia de la industria aquí en Estados Unidos. Y cuando decido ser parte y acepto esa propuesta, esta compañía, que se llama IconTech, eh, tenía una compañía de, de minería, ¿ok? que era parte del inicio de esta empresa, que respaldaba estos proyectos, y también un trader muy famoso reconocido en Estados Unidos. ¿Ya? Cuando estas personas eran parte de esa compañía, fue que acepté ese cargo de CEO. Y cuando decidieron cortar esas relaciones con esas compañías y con este de gran trader, es que decido parar con esa compañía porque no había personas reales que estuvieran validando el trabajo que se ofrecía. Y di un paso al costado, cuatro meses después, porque no lo veía viable el proyecto, y esa, esa compañía continuó por muchos meses más, pero lógicamente sin, sin mi participación. Así que solamente para aclarar a esas personas que querían conocer o que hicieron ciertos comentarios, esa es la historia de Omega Pro y Juan Reynoso, ¿ok? Contratado, cuatro meses como CEO, no como fundador, no como dueño, sino simplemente como una persona que fue a aportar su experiencia para ayudar a crear un sistema de capacitación. Bueno, ya vimos que eh, él dice, reitera nuevamente que no fue llamado como fundador, que él no fue fundador de esta compañía, cuando él mismo dijo que él era fundador y CEO de esta compañía. Entonces, el resto no sabría decirle si es verdad o no, porque si te, si te mienten en este tipo de cosas... No sabemos si el resto es verdad. Ahora, si es verdad, quiere decir que Juan Carlos Reynoso vio que el barco se hundía y se fue. Y ustedes saben quiénes son los primeros en brincar, en saltar al agua, cuando un barco se hunde. Las ratas. Exactamente, señoras y señores. Y ahora él dice que él simplemente fue, era un empleado de esta compañía. Ya sabemos cuál va a ser la estrategia del señor, qué es lo que él va a decir cuando Omega Pro caiga, que va a ser muy pronto. Y eso se los aseguro, se los firmo donde sea. Ya en la primera semana hemos pagado más de 60 millones de dólares, no de pesos de Costa Rica, ni, ni de la moneda que sea de cualquier país de Latinoamérica. Error Garrafal, Juan Carlitos, mi chiquito, la moneda de Costa Rica no es el peso, es el colón, infórmese un poquito antes de hablar, no deje que, que, que la ira lo absorba, no deje que, que, no deje que usted hable sin pensar las cosas, la moneda de Costa Rica es el colón, otro error Garrafal que cometiste en esta llamada es que dijiste que eh, NVIDIA producía procesadores, ese es Intel, NVIDIA produce tarjetas gráficas, eh, pero Juan Carlos, vamos a ver, eh, si usted me está mencionando, si usted está, eh, se altera de esta manera, pierde el control, no sabe ni siquiera lo que dice, es porque algo estamos viendo, estamos haciendo bien y me encanta, me encanta porque ya te estoy afectando emocionalmente y estoy dentro de tu cabeza, quiere decir y confirmo que lo que estamos haciendo te está afectando, si te está afectando es porque es cierto y usted lo sabe, si no usted no se metería conmigo, Señoras y señores, eso fue todo por este video. Y eh, esperemos la próxima llamada corporativa a ver qué va a decir nuestro Vendehumus favorito. Chao.